Señora Freire, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí en Los Ángeles un calor de locos, ya empezó el verano acá. Sí, ¿tanto calor que... ah. Sí, ayer fue un día increíble, casi 40 grados y hoy está ahí por los 33, 34, así que ya empezó el verano acá. ¿Eh? Este... ¿Pero cómo? ¿No, ¿No se supone que es primavera? No, acá en Los Ángeles empieza el calor de golpe y no para por siete meses, siete, ocho meses. Es barba. no, es alentador, ¿no? Es alentador. Acá vivimos un poquito el temor de hay que pasar el invierno, ¿eh? Ahí no, ya sé eso, me dijeron el otro día que hace tres días empezó a nevar en Bariloche, por ejemplo, muy pronto, así que me imagino que eso... Era nevar en Bariloche, que era una alegría y una, bueno, ahora es todo una preocupación, ¿no? Todo va a parar a ese surco del temor y la preocupación, así que lo bien que nos viene, que nos hables, que nos traigas estos invitados amorosos, este, genios, en los que confiamos tanto en su criterio, así que gracias, patrono, ¿eh? Una vez más. No, de nada, es un placer, y bueno, hoy tenemos una persona muy especial, ¿no? Greg Braden, un gran amigo, eh, para los que no saben, es cinco veces eh, bestseller eh, New York Times, es autor, científico, educador, eh, pionero del nuevo paradigma basado en ciencia, espiritualidad, política social y potencial humano, nada menos, todos estos temas es lo que él viene desarrollando desde hace más de 20 años, y bueno, es un lujo poder tenerlo hoy, lo vamos a tener en unos minutos. Eh, yo lo conocí a Greg eh, gracias a Bruce Lipton, Ajá. ellos son muy amigos, y, y, y él fue el que me presentó a Greg, y tuve la suerte de poder ver un workshop, de atender un workshop de ellos de cinco horas, donde hablaron de la evolución del ser humano, que fue brillante, brillante. Eh, y hoy creo que es, para nosotros es un tema muy importante poder hablar un poco de qué nos está pasando en este, en este mundo, ¿no? que estamos viviendo tan... Este, convulsionado, el virus, el estar adentro, el no poder salir, la parte económica, el trabajo, el estudio, todo esto que nos, nos pone en un lugar muy, muy tenso, ¿cómo podemos contrarrestar eso? No? Porque realmente no nos hace bien ese estado constante de vivir con miedo, pánico, preocupados. Este, te voy a mandar después eh, por email algo que me llegó, no, por WhatsApp, algo que me llegó sobre las frecuencias vibratorias de los seres vivos, sí. lo que produce eh, la frecuencia del miedo, del amor, de diferentes cosas, para entender que tenemos que estar en frecuencias altas. Ajá. Es lo más importante. Y que la frecuencia de este virus es una frecuencia muy baja, de 5 Hz. Entonces, si nosotros nos mantenemos una frecuencia alta, estamos como inmunes a él, nos agarró una gripe leve y se acabó. Es muy interesante el tema, ya lo vamos a desarrollar. Okay. Mándamelo, ¿eh? Mándamelo. Ok, pues. así que, eh, bueno, Greg ya está entrando, me dijo que entraba en un minuto, ahí debe estar en la B. Muy bien. A ver si es él. A ver, admitir, ¿A lo admitimos. Uh -huh. Ahí. Esperamos que salga en la primera página, ¿no? Sí. Déjame que le, le escribo un segundo. Sí, cómo no. Qué alentador también para Europa mejores tiempos. ¿eh? Hablo del clima, por lo menos, y esta cosa de que puedan empezar de a poquito a salir... Europa ha sufrido tanto, ¿no, Jorge? Sí, sí, sí. bueno, eh, hay muchos lugares del mundo que están sufriendo muchísimo. No. Eh, igualmente yo creo que hay muchas cosas que tenemos que aclarar eh, para que la gente no esté tan, tan, tan con tanto miedo, ¿no? O sea, pero eso es un tópico que tenemos que desarrollar por sí mismo, porque es, es, es muy complejo y tiene muchos elementos. Eh, y creo que es importante que estemos que estemos informados, ¿no? Porque el miedo hace que nos que nos enfermemos más todavía. Así que claro. Ahí, ahí está. Greg. Hey brother, it's good to see you. Good to see you too. Thank you so much for being with us today. You're very welcome. Is the audio coming through? Perfect. Perfect. Okay. Now, the the big question, do I look good enough to be with you on this broadcast? <laughs> pregunta si se ve, se, se ve handsome, se ve bien como para estar conmigo en pantalla Este, you look better than me so don't worry about that no, no. Jorge, para estar con vos, sí pero para estar con tantas mujeres hoy bueno, eh, pónganse en línea ustedes, eh Silvia Freire is, is, is uh, my co-host uh, she's a personality TV personality, radio personality in Argentina, and she's saying that you look Too good for so many women at the same time. <laughs> tell, tell, please tell her that is just what I need to hear today. It's been a tough day. Thank you. They are going to treat you very, very well. So, uh, I just introduced your work. Uh, is amazing. I, I met you a long time ago. You are a great, great person. And uh, thank you for being with us with the Hispanic community, global community. Uh, there's a couple of questions about what's going on right now in the world, okay? Um, are we living in our full potential, uh, creative potential? Or are we lost in an egotistic way of thinking? Let me translate this bajo el potencial creativo máximo que tenemos o estamos viviendo desde un lugar creativo muy egoísta Yo. so is this within the context of where we are in this moment or just the big picture in general it's up to you i mean this this moment is, is pretty it's pretty heavy and everybody is uh, is is, is uh, mm -hmm. afraid so it could be you know the, that the actual moment will be better Okay, so, uh, and we're going to do uh, consecutive, so I'll speak, you speak, I speak, you speak. Yes. All right, so I'm going to begin by saying hello to my Latin American family, my brothers and sisters. Uh, I love you all, and uh, and we're all in this together. Eh, los quiere, nos quiere a todos, hermanos y hermanas de Latinoamérica, y, y, y está acá con nosotros justamente por esto. Gracias will Vamos a hacer una mejor sociedad, mejores gente eh, cuando pasemos esta, este momento que parece tan, tan grave y tan exigente en todo sentido. I Él es un científico y dice que la ciencia está de nuestro lado. The science is telling us that our bodies know precisely what to do in the presence of what life has just brought to our doorstep. La ciencia dice que nuestro cuerpo sabe perfectamente qué hacer en el momento que estamos viviendo actualmente. We humans have lived on this earth at least 200,000 years. That means we have 200,000 years of experience when it comes to a virus or a pathogen in our environment. Nosotros los seres humanos hemos vivido acá más de 200.000 años, lo cual quiere decir que tenemos 200.000 años de enseñanza de poder sobrevivir virus y patógenos. La pregunta es si nos queremos lo suficiente para darle a nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo necesita para estar lo mejor, lo mejor posible. So we are now finding that the decisions and the choices about lifestyle in the past that were interesting are now vital to our survival. Uh, can you repeat the ending are are are they what They are vital V I T A L oh, vital to our survival. Yeah. O sea, quiere decir que todo lo que hemos aprendido en el pasado y todo lo que sabemos es, es vital para poder pasar el momento que estamos viviendo en estos momentos ahora presentes. about exercise. Tenemos que usar todo lo que sabemos sobre nutrición, sobre ejercicios sobre todo lo que hace nos hace bien, básicamente. So, to answer your question, are we living our potential? I believe this is where we have a greater potential that we are, are learning about right now. Bueno, well, la pregunta de que si estamos viviendo a nuestro máximo potencio, eh, potencial este es un momento para mostrar que cuál es nuestro potencial, básicamente. Yeah, we we are learning about a deeper love for ourselves. That is a powerful potential. Estamos aprendiendo Uh, sobre un amor hacia nosotros mismos mucho más grande y esa es, un, esa es parte de nuestro potencial. Pero estamos también al mismo tiempo aprendiendo una, una lección eh, ancestral. In the, the mid 1940s, a discovery was made in the village of Nag Hammadi en Egypt. En, en los medios en 1940 a mediados de 1940 hubo un conocimiento de what is the name of the is it, it tribe is nag n hamadi h a m m a d i yeah, nag hamadi but is it a tribe or is it civilization or what this is a community where the oldest records of the New Testament were discovered uh, buried under the sand. Okay, esa es una es una comunidad donde se descubrieron los los viejos testamentos por primera vez los los primeros y ese es el nombre que dio recién. Yeah, and one of the ancient texts that was discovered in this library was a text that is called the Lost Gospel of Thomas. Y uno de los de los testamentos que se que se encontraron fueron de el de the Lost what? The lost gospel ah. of Thomas. El gospel perdido de Thomas. Uh, this is a gospel that was believed to be uh, written by a scribe as he followed the master Jesus through the desert. Este es un gospel que se cree que fue escrito. Oh, scribe. ¿Alguien me puede ayudar con la palabra scribe? Con un. Eh, okay. uh, Another synonym for scribe, I need. K. Yeah. es Angeles. Angeles? Como No. You said it was written by a scribe. Another a scribe. word for scribe. Yeah, a scribe uh, someone who followed Jesus through his teachings oh, and, and record, de... yeah, he recorded Jesus' words. It's like a disciple. Okay. If fue, fue fue escrito por un discípulo de de Jesús. Yeah, so this is not about religion, it is about an ancient wisdom. No, es esto no es sobre religión, sino sobre <coughs> sabiduría ancestral. And when the disciples asked the master what they should do in difficult times, his answer then is the same as our answer right now. Y cuando los discípulos le preguntaron al maestro qué podían hacer en, en tiempos difíciles, le contestó lo mismo que tenemos que usar hoy en día. So I, I will say his words sentence by sentence, Jorge, and let you share that, okay? Y va a decir sus palabras eh, oración por oración. So the master said to his students, if you bring forth that which is within you, what you sí. bring forth will save you. Si traes al mundo lo que tienes adentro tuyo, eso que tienes adentro tuyo te salvará. And if you do not bring forth that is within you, what you do not bring forth will destroy you. Y si no haces eso, si no traes eso que tienes dentro tuyo, eh, eso que tienes adentro te destruirá. So 2000 years ago the master was telling his students what our own science is telling us today. Uh, how many thousand years ago? Two thousand years ago. Uh, two thousand years ago, <coughs> uh, this is the lesson that we got from this master. But our own science is now telling us this is true. Yeah, y today, y hoy, esta ciencia nos dice que sí, es verdad, y aplica al día de hoy, a lo que estamos viviendo ahora. Mm -hmm. If we bring forth from within us the ability to heal that lives in everyone, it will save us. Si, si sacamos lo que tenemos adentro para curarnos, eso que tenemos nos va, nos va a sanar realmente. Y eso, lo, eso eh, lo traemos por medio del amor que sentimos por nosotros y por los demás y en nuestra vida. Y este amor lo brindamos a nuestras familias y a la comunidad y este es el momento más importante para la comunidad, para estar en comunidad. Now, we're being asked to socially distance ourselves, sí, nos han pedido que nos distanciemos socialmente. But that does not mean to socially isolate ourselves. Pero eso no significa que estemos eh, aislados entre nosotros. Sí, y aunque estemos separados, tenemos que estar unidos con nuestra comunidad, con nuestros, la gente que queremos, eh, eh, virtualmente. Yeah, and my Latin brothers and sisters know this possibly better than the rest of the world. <laughs> y dice que los los los eh, hermanos y y hermanas de Latinoamérica eh, tienen esto más claro que el resto del mundo. Now yeah, because their their life and their history has always been based around community, around family, uh and around that kind of support. Porque la vida del mundo hispano siempre fue alrededor de la comunidad, de la familia y de estar, de estar juntos. But what the science is also showing, Jorge, is that it goes even beyond the immediate family. Y lo que la ciencia nos está mostrando es que esto va más allá eh, de, de más, eh, eh, goes beyond what the immediate family. Okay, y que va más allá de la, de la familia inmediata, de nuestra casa. What we're learning is that localized living is the key to success in times like this. La vida local es la llave para el éxito en este momento. So that means localized economy, localized food, localized finances, localized energy, o sea, todo lo que todo lo que lo que está mencionando es comida, eh, estudios, eh, finanzas. Todo tiene que ser más local en vez de ser como hasta ahora que estamos hablando de multinacionales internacionales, ¿no? Yeah, and all of those are forms of y estas son formas de comunidades. And esta es una forma femenina de pensar y de hacer que hasta ahora no se estaba usando, ¿no? So, when people ask me my opinion about the world beyond the lockdown, the world uh, beyond COVID-19, I'm very optimistic. Cuando la gente le pregunta la vida después del virus COVID-19, él es muy optimista. And I'm optimistic because y él es optimista porque estamos creando un mundo que hasta ahora no existía, es algo nuevo lo que viene. Y las elecciones que estamos tomando, las decisiones que tomamos ahora, van a determinar cómo va a ser ese mundo. Y so about about estamos aprendiendo muchísimo sobre nosotros, sobre el mundo y sobre sobre las naciones y los gobiernos. Keys, uh, y aprendemos que la vida local es, es una de las cosas más importantes cuando tenemos un momento extremo como este. Sí, yeah, un ejemplo perfecto. Yo vivo en los Estados Unidos, y los Estados Unidos has que más de 80% de los materiales for vital vitales rely on factories on the other side of the planet. yo en Estados Unidos y se acaba de dar cuenta acá que el 80% de lo que necesitamos para sobrevivir con por medio de medicamentos y cosas dependemos de un 80 fuera del país. Those supply chains have broken down and now the antibiotics that people need are, are hard to get. Claro, esa, esa, esos, eh, esos países están cayendo y ahora las, lo que necesitamos como antibióticos y medicamentos no los tenemos. So as a nation, the United States will begin manufacturing those In our country and not overseas. Y así que ahora el, el Estados Unidos empieza a producir esos medicamentos localmente en vez de estar buscándolos uh, del otro lado del, del océano. Now, the same the same principle applies in our local communities when it comes to our food, when it comes to our our sources of energy and the things that we rely upon. Y lo mismo eh, se aplica en, en, en en los recursos de comida, y eh, en todo tipo de recursos que tienen que ser locales para poder... Eh, el punto es eh, sustent sustentabilidad. That will be sustainable, no? Yeah, sustainable. Yeah. So we're learning about ourselves on a personal level and we're learning about ourselves on a community level through this experience. Estamos aprendiendo a nivel personal y a nivel comunitario todo esto que está pasando. Eh, I have a question. Uh, yes. uh, you have a, a, a book called Wisdom Codes, uh, ancient words to rewire our brains and heal our hearts. Yes. What are these words and what, where are they coming from? And let me translate this, let me translate this. Uh, el último libro de great brain se llama uh, Códigos de Sabiduría y, y el subtítulo es uh, palabras eh, ancestrales para recablear nuestro cerebro y curar nuestros corazones y le pregunto cuáles son esas palabras y de dónde vienen. Okay. So the book is based upon new scientific discoveries that tell us that the words that we use determine what we think And what we were even capable of thinking about. The words determine how the neurons in the brain and the heart connect together. Ok, el libro habla sobre palabras ancestrales que indican la manera, o sea, esas palabras que, las palabras que usamos hoy en día, indican la manera que, en que pensamos y actuamos. Y estas son palabras ancestrales. Que nos traen otro tipo de sabiduría. ¿Mm? And this without the science. Eh, en la antigüedad se sabía este principio <coughs> sin ciencia. Ahora la ciencia lo está comprobando. And y ellos tienen espe eh, palabras específicas que usan en tiempos de necesidad. In times of loss, in times of fear, when they needed protection, there were specific words that were preserved in those traditions. Eh, en tiempos de pérdida, en tiempos eh, de, de enfermedad, ellos tenían estas palabras que eran específicas para solucionar esos problemas. And those words have been preserved in the prayers, in the mantras, in the the chants, in the hymns of our most cherished traditions. Y estas palabras se guardaron en los chants, o sea, todos los cánticos en las iglesias, en los en diferentes tipos de de eventos de co comunitarios y para recordarlos básicamente se usaban como ceremonias. So in the new book that you've asked about, I have documented my 40-year journey among these indigenous traditions. To record those words and those prayers and those chants. Estos libros tienen condensado 40 años de estudio que él eh, eh, hizo con estas tribus ancestrales. Mhm. Uh -huh. yeah, some of them come from the ancient uh, um, the ancient Vedic Sanskrit. Algunos son uh, ancestrales de los Vedas en Sanskrit. Some of them come from the Naastic Christian traditions. De, eh, no sé cómo traducir, de las, eh, some of them are from the ancient Egyptian traditions. Son de los, eh, Egiptos, de yeah, And some of them are from the ancient Buddhist traditions. Y otros son de las and I have categorized them in the book according to needs like protection, like loss, like uh self empowerment. Y son todas palabras eh, que van para, eh, eh, para empoderarnos básicamente en todo sentido, ¿okay? And I actually shared one of those wisdom codes already in this conversation from Naghamadi. Oh, Naghamadi is one of those. Yeah. yeah. Dice que compartió con nosotros una de esas palabras Naghamadi. Que es una de las palabras ancestrales que hacen este este proceso de recablar el cerebro y el corazón. Yeah, it is eh, something. Jorge, it, it's something I use almost every day in my life when I have a difficult conversation, a difficult business relationship, or I hear difficult news. If I bring forth what is within me, what is within me will save me, and that is my reminder. That's my mantra every day. Él usa esto todos los días cuando tiene una conversación difícil, cuando ve noticias negativas, trae esto de adentro, lo recuerda y lo, lo vuelve a pensar para poder neutralizar todo esto que estamos viviendo que nos hace tanto daño, ¿no? Sí, fue diseñado como un libro que no para ser leído de frente a frente, pero como un libro de referencia. Vas y encuentras la condición de you encuentras la condición de hurt. Uh, and you find the words in the past that helped our ancestors. Eh, él escribió el libro no para ser leído de punta a punta, sino para, como un punto de referencia en diferentes momentos, eh, según la situación que están viviendo cada uno. Uno puede tener una pérdida de una persona querida, o, o, o puede ser económica, o puede ser una enfermedad. Entonces uno puede buscar cuáles son las palabras que están relacionadas con ese momento para invocarlas. Ahora, ¿tú usas eso como mantra, mental mantra you say them, or how do ¿Cómo use usas? I personally use it as a, as a mental mantra. Oh, okay. uh, there are other mantras. There are Hindu mantras such as Om Mani Padme Hum, a Buddhist uh, mantra. Uh, so there are different ways, and I talk about it in the book. There are many different ways. Some are prayers. Okay, sí, estos son como rezos, pero también son especies de mantras. Algunos son <laughs> mentales que uno lo tiene en la cabeza. Eh, como cuando yo he mencionado de Paramahansa Gananda el So cuando uno hace la meditación profunda es mental. Otros son verbales, como el Om o el Amen. Ren eh, hay como el Lamyoho Renge Kyo también. Como uh, also like uh, the Nam Renge Kyo no? Absolut uh, absolutely, absolutely, sí. That one is, is something that you say. Es es uno que uno dice constantemente para entrar en un estado, ¿no es cierto? Y ese estado, ese estado nos recablea la cabeza y nos une con el corazón y la mente, ¿no es cierto? Yeah. But Jorge, this is where the, the new science, only in the last five years, is now telling us that these specific patterns of words actually trigger the neurons in the brain to connect in a specific way, and that changes our outlook. It changes our perspective and the way we think and solve our problems. Hoy en día la ciencia eh, ha corroborado que estas palabras o estos cánticos o estas oraciones hacen este, crean un proceso en nuestro, en nuestro cerebro y en las neuronas que se vuelven a recablear en forma positiva para el ser humano. ¿no? Ok. No. ¿Alguna pregunta, eh, Sí. Silvia. Oh, quiero decirte algo. Eh, inicialmente eh, he recibido ya dos ideas muy alentadoras. Quiero, busco la tercera. Contale eso primero, Jorquito. Eh, Silvia dice que recibió dos ideas muy uh, uh, um, alentadoras. Es, uh, uh, no me sé la palabra. Sí, eh, um, no. eh, yeah, yeah, dos ideas muy buenas. Vamos a ponerlo Busco la tercera, ¿eh? La primera que me, me impactó hoy es que nuestro cuerpo sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Eso me pareció súper superalentador porque yo no sé lo que tengo que hacer. Okay, es uh, is in relation to what you said that uh, she loved when, when you said that our body knows exactly what to do, okay? Tenemos que escucharlo, ¿no? Ese es el único punto. Otra idea muy alentadora es esto de mirarlo como un duelo, como un duelo verdadero, el dolor de algo que murió. Nosotros tenemos que considerarnos y contenernos y tratarnos como alguien que está viviendo un duelo de algo que murió. Eso me paró en un lugar de recordar dónde me paré yo en mis duelos más dolorosos. Eh, uh -huh. Y eso me hizo mucho bien. Yo quiero agradecértelo, Greg. Jorge. Uh -huh. Dice, uh, she said, <coughs> repetímelo un poquito más cortito porque fue un, muchísimo. Escuché de Greg la idea de que esto es un duelo. Ok. Uh, what she says is that she liked the idea that you said uh, that this is... Uh, The end of something, and that we are just going through this is uh, duelo hoy tengo un inglés rarísimo, dolor por muerte. Yeah, it's uh, it's like something died, you know, and and and we are going into a new way. That's that's what she loved that idea that you just mentioned before. Okay, we, and the third, yeah. Go ahead. I'm sorry. Yeah. ¿Y la tercera? Lo que busco, lo que yo busco, y acá te, acá te lo redondeo, con esas ideas anteriores, lo que busco es, hay algo alentador que dice que vamos a un nuevo mundo, pero mm. las mujeres, mis seguidoras y yo, con 60 años, nos preguntamos si en ese nuevo mundo, ya murió, el viejo murió, mm. en ese nuevo mundo tendremos lugar ¿Cómo tendremos lugar? Las mujeres de 60 para arriba, que son mis seguidoras, nos preguntamos, todos están contentos porque hay un nuevo mundo allá afuera, pero yo me moría lo que era. Mi vida anterior, Jorge, se murió. Yo okay. tengo que estar en el nuevo mundo que se avecina. Un, un mundo ¿Vos, que... vos como mujer, estás hablando de Mi... las mujeres en general. Exacto. Tenemos miedo. Okay, uh, she's saying that uh, the old world is, is finishing, and now we have a new world, and she's asking that uh, the women of the world are afraid about what they can do, if they are going to be part of it, of the new, the new era. They are already a part of the new era. En estos momentos ya son parte de la nueva era. Si tenemos la sabiduría de entender lo que está ocurriendo, ahí vamos a tener la, la respuesta. What we're seeing is the breakdown of an unsustainable way of living Lo que estamos viendo es la caída de, de un sistema que no es sostenible. A male dominated way of thinking. Una, una forma de vida dominada por la mentalidad masculina. Based upon a centralized way of living. Centralized. En una, en una forma centralizada de vida. The, a feminine way of thinking is the localized living where community and family is, is the nucleus. La forma femenina de vida es más localizada, donde la familia es el núcleo. So maybe, perhaps, without even knowing it, the governments are adopting a feminine way of working because they recognize the centralized ideas are not working. Y dice que tal vez los gobiernos eh, cometieron un error al, al, al, al, al no darse cuenta de que en realidad esto que está pasando está descentralizando el poder y volviendo a eh, esta, esta forma más comunitaria más localizada ¿Eh? sí. y es la energía más femenina obviamente no sí but don't tell the governments that's a feminine way of thinking we'll we'll let them think it's their que no le digamos a los gobiernos que esa es una forma femenina de pensar dejemos lo que sigan actuando de la forma que es y hagamos lo nuestro no sí So the, the Feminine Principle is based in, uh, in nurturing. El principio femenino está basado en la nutrición, en nutrir. And what we're learning from the personal level to the level of familia, to the community, is that we need the nurturing that sustains us and gives us the strength no matter what's happening in the world. Y lo que dice es que como individuos cuando estamos en, en, en grupo nos da nos nutre de manera tal que podemos sobrevivir o sobrepasar los problemas que se enfrentan a nosotros yeah. if we were already if we were already living these principles la the pandemic would not have the same effect that it's having right now. Si vivimos esos principios la pandemia no tendrá el efecto que está teniendo en estos momentos el mensaje más poderoso es que nosotros estamos hechos para poder sobrepasar y sobrellevar momentos como este. If we love ourselves enough to give ourselves good nutrition, low stress, movement, some kind of exercise and nurturing relationships, our immune system is stronger because of that. Si nosotros ponemos atención en nuestra dieta, el ejercicio, la forma de pensamiento, eh, nuestro in sistema inmunológico se levanta, se pone más fuerte, que es básicamente lo que necesitamos para pasar este, este momento, esta pandemia. ¿no? Sí, la, sociedad nos, la sociedad nos está diciendo algo muy diferente. La sociedad nos está enseñando de, eh, de, a comer... Eh, eh, eh, comida chatarra, comida basura. Mm -hmm. I'll give you a perfect example. Uh, my brothers and sisters in Peru. Uh, Un ejemplo claro day, de la, es de gente en Perú. Mm -hmm. yeah They live uh, in the past a very healthy diet. En el pasado vivían unas, eh, una dieta muy, muy saludable. When the American companies brought fast food, the children developed diabetes and that compromises the immune system. Yeah, cuando las compañías americanas empezaron a poner comida chatarra y empezaron los chicos a tener diabetes, por ejemplo. Cuando le damos a nuestro cuerpo lo que necesita para estar de la mejor forma, nos estamos amando. Y yeah, ese es un principio muy femenino. So, Creo que estamos aprendiendo que necesitamos algún tipo de kind of ejercicio, tal vez just a walk en la uh tal you vez know, yoga, tal vez un ejercicio de a bicycle, tal vez move bicicleta, algo para mover el sistema inmune. Tenemos que hacer ejercicio, caminar es buenísimo, andar en bicicleta, hacer yoga, porque eso hace que el, el, sistema, inmunológico, el sistema inmunológico esté bien alto, bien fuerte. We're learning that we need real food and not food from a factory. Sí, tenemos que volver a comer comida real y no comida manufacturada. We're learning that the very fast life that we all were living a few weeks ago uh, now has slowed down and it has helped the stress in our lives. Sí, eh, eh, estamos aprendiendo que la vida que hace unas semanas estábamos viviendo que a un paso acelerado que nos eh, ponía un estrés terrible. Ahora empieza a desacelerarse, se ralentiza y empezamos a perder ese estrés. Yeah, so it, it takes work to change the way we've been taught to live and think. It takes work. ya yeah, lleva trabajo poder eh, cambiar la forma de vida que nos enseñaron a vivir hasta ahora, ¿no es cierto? A very well known author early in the 20th century was named Khalil Gibran. Yeah, que un gran autor de del siglo 20, Khalil Gibran, sí. writings that work is love made visible. Y nos enseñó que el trabajo es amor hecho visible. So the effort, the work that we put in to changing the way we live and the way we think is our love made visible to ourselves. el trabajo que ponemos para cambiarnos nosotros para esta nueva etapa es amor hacia nosotros mismos. So when we emerge from this pause that we're estamos emergiendo de esta, eh, eh, global, de esta pausa global que estamos viviendo. Two kinds of are going to hay dos clases de gente que va a emergir de este lugar. There are some that will emerge weak, they will feel that they are victims and they will be in fear. Eh, algunos van a sentirse eh, más débiles y van a tener mucho miedo. And there are some that will emerge stronger, they will know themselves better, and they will be healthier than they were before this lockdown. Sí, y muchos y otros van a estar más fuertes y van a estar mejor que antes, básicamente. Más and, saludables. And, and when that happens, those that are weak and feel like victims, y esto va a hacer que los que se sienten más débiles van a mirar a los que están más fuertes como maestros y los van a seguir para poder estar como ellos. Él es optimista sobre el mundo, pero también realista del mundo. I think we're going through a difficult time to release the old ways that are unsustainable. Estamos pasando por un momento difícil para poder soltar todo lo que no nos nos serviría hasta ahora. And if we love ourselves enough and have the wisdom to do that, I think we have a new beautiful world for ourselves and our children. Sí, y si seguimos todo esto que estamos hablando, ¿no? de, de amarnos, de hacer ejercicio, de cambiar la dieta, de ser más locales, va, vamos a tener una posibilidad de un mundo mejor para nuestros hijos. Pero Jorge, Él habla de cuatro principios que tenemos que tener en cuenta para que esto pase. Life, freedom imagination and community vida libertad imaginación y comunidad and we have to be careful as policies are being developed that steal life freedom creativity imagination and community we have to be very careful of those tenemos que ser muy cuidadosos porque estas cuatro estos cuatro puntos eh, se han hecho leyes y se están haciendo cosas para anularlos, básicamente. Pero si, eh, si honramos esos principios en las elecciones que tomamos, no vamos a tener ningún problema. Mm -hmm. Buenísimo. Eh, Greg, ¿quieres añadir algo más para Latin America y la uh, the, the global Hispanic community? I think we have said what's, what's important, I, I think it is important to remember that our bodies know what to do. Our bodies have the wisdom and the intelligence to know what to do. Es, el, nuestros cuerpos tienen la inteligencia y la sabiduría para saber qué hacer en estos momentos. And it's more important than ever to love ourselves enough to give our bodies what they need to be at their best. Y lo más importante es que nos amemos a nosotros mismos para darle a nuestro cuerpo lo que realmente necesita para estar en la forma óptima. Ok. Yeah. Uh, y like this. Okay? Eh, manda mucho amor y mucho agradecimiento a la comunidad hispana. Y bueno. Eh, y que estamos en el mismo continente y todo el continente tiene que empezar a, a cambiar, ¿no? Esta forma de, de pensamiento y de acción, básicamente. Greg, thank you so much for the time. I, I, just, I, I just want to clarify, we call it North and South America, but it's all connected and we are all family. Yeah, we, dice que nosotros llamamos Norteamérica y Sudamérica, pero está todo conectado, es un solo lugar, es una sola América. So I'm going to send my love to my family, and I look forward to many hugs after this is over, okay? En algún en Greg, yeah. thank you so much. Love Bye. you all. Thank you so much, Brother Jorge. Give, my, give your family my love, Okay. Thank you so much. All right, take care. Gracias. Take care. Gracias. Gracias, qué amoroso. Pues. Bueno, fue, fue una, una conversación hermosísima con Greg Brady. él tenía ahora otra, otra conferencia que dar, nos dio esta, estos 40 minutos valiosísimos, y ¿Qué bueno. es esto que mostrabas? El libro, el último libro. Ah, ok, ok. Estaba como, no veo... el, libro, el libro que yo mencioné, que se llama Wisdom Codes, ¿Sí? de códigos de Sabiduría. Perfecto que eh, no lo leí, pero lo voy a leer porque quiero saber cuáles son esas palabras para las diferentes cosas, eh, los diferentes momentos y diferentes situaciones que vivimos, ¿no? Vos tenés el libro ahí, eh, Ángeles. Sí. Ah. Sí. No, y me, lo me parecía que veía un celular, por eso no te entendía. Porque lo, digital, porque lo compré por Amazon. Claro, yo lo tengo en mi teléfono. Sí, sí, sí. Es la mejor forma. Yo los tengo también. Tengo como 350 libros en mi teléfono. Bueno, compartirás con nosotros, Ángeles, entonces, este, también. Of course, of course. ¿Sí? ¿Está en español o no? No, en español no lo encontré, lo compré en inglés. Todavía no está, es muy nuevo, acaba de salir. Pero sí. bueno, eh, es muy importante darnos cuenta, hemos, hemos estado hablando con Bruce Lipton la otra vez y hablábamos de que este tema de, del virus y toda la pandemia y todo lo que está pasando, más allá de lo que es el virus y todo, lo principal que tenemos que entender es que lo más importante y lo único que hasta ahora funciona es nuestro sistema inmunológico fuerte. Lo que Greg Braden habló hoy es justamente eso, que lo podemos hacer por medio del ejercicio, por medio de la dieta, por medio de los pensamientos, que son los yo creo que ahí es donde más fallamos. Eh, como te estaba diciendo hoy, Silvia, con el tema de mi hombro, y yo me di cuenta de que por los, las diferentes cosas que me dieron para parar el dolor, la inflamación y para poder dormir, empecé a tener pensamientos oscuros, pensamientos destructivos, pensamientos que no son míos, por la interacción de toda esta química, y tuve que frenar todo, me estoy aguantando más el dolor, porque vi que mi cabeza estaba en contra mía, y eso me estaba debilitando, y en ese estado... No soy inmune a, a, a este virus ni a ninguno, o sea, no estamos, podemos hablar de cualquiera, ¿okay? El punto es que tenemos que estar fuertes a ese nivel, el sistema inmunológico, primero que nada. Y amor es una de las formas más grandes y más, más este, eh, reales para poder estar en ese estado de homeostasis o de de un sistema inmunológico fuerte, ¿no es cierto? Aparte de la dieta, el agua bueno, y el ejercicio, que el hecho de estar en nuestras casas, de no poder salir, a ustedes tienen más problemas que nosotros, allá tienen una cuarentena más estricta, yo acá camino todos los días 8 millas, así que eh, puedo salir y entrar, no hay problema porque vivo en un lugar más apartado. Pero si no pueden hacer eso, hacerlo en sus casas, eh, el ejercicio que puedan hacer, lo que puedan hacer porque es importantísimo para poder mantenernos eh, en un estado físico este, pleno, ¿no es cierto? Sí, y una de las cosas que hablábamos, creo que antes de, de recibir a Greg, eh, hablábamos de vibración, ¿verdad? Eh, fue antes, ¿no es cierto, Jorge? Sí, Bueno, frecuencia. importante porque quiero que le cuentes a la gente la vibración alta que necesitamos y la ventaja con la que corremos porque es un virus de vibración baja, y bueno, con que nos elevemos un poquitito, nomás ya le ganamos. Claro, bueno, eh, mira, estoy buscando justamente esa información porque es bellísima, bellísima. Me la mandó, me la mandó alguien y, y, y realmente eh, le voy a decir exactamente cuál es la vibración del virus. La vibración del virus es 5.5 hertz. Ajá. Y muere arriba de los 25.5 Hz. Nosotros, en la Tierra vibra a 27.5 Hz, y nosotros podemos levantar nuestra vibración eh, por medio de la compasión, del agradecimiento, de la generosidad, del amor al prójimo y a todos los seres vivos, el amor incondicional y universal. Eso nos, nos eleva inmediatamente. ¿Qué produce esto? Que cuando estamos en ese estado, nuestro sistema inmunológico sube. Y este virus lo que produce es una gripe normal, no pasa nada. Por eso hay gente que muere, y hay muchísima gente que lo tiene y no le pasa nada. O sea, le agarró una gripe, como todos sabemos que nos va a agarrar una gripe en algún momento del año con un estreptococo. bueno, ahora es el, el COVID-19. Pero el punto es que tenemos que tener esto más claro, ¿no es cierto? Nadie nos dice estas cosas, Estamos, están todos buscando la vacuna. no antes que esa vacuna tenemos mucho más para hacer nosotros como individuos, como seres humanos, y Así eso lo tenemos que poner en práctica. Jorge, qué maravilloso esto de que se ha convertido en un muy buen negocio, ser agradecido, deme de vuelta por favor si podés o recordás el listado de las cosas que tenemos que tener en la cartera que la damos y, el bolsillo. De... Lo más interesante, lo más interesante, ¿sabés qué es? Los hertz que tiene cada uno, generosidad tiene 95 hertz. Agradecimiento tiene 150 Hz, compasión 150, estamos hablando que el virus tiene 5, ¿eh? 5 Hz, compasión 150, amor al prójimo 150, amor incondicional y universal 205. Ah. Entonces cuando vemos esto... Ahora te voy, a la, te voy a dar la otra parte, la parte negativa, lo que sentimos cuando vemos las noticias y nos dicen todo lo que está pasando y vemos los ataúdes y todo eso. El dolor, 2 Hz. El miedo, 2.2 Hz. La irritación, 6.8 Hz. El ruido general, cuando estás en un lugar ruidoso, eh, ambiental, eh, 2.2 Hz. El orgullo 0.8 hertz, casi nada. El abandono 1.5 y la superioridad 1.9. O sea que no hay que estar en el ego y hay que estar en el amor incondicional, hay que estar en una coherencia cardíaco cerebral y hay que estar en servicio y colaboración lo más, eh, la mayor parte del tiempo posible hacia nosotros y hacia los demás. Nos conviene. Obvio, obvio, la mejor inversión. Es la mejor inversión. Mirá, vos, eh, ¿qué hizo el virus, ¿eh? Mirá lo que hizo el virus. Ángeles tiene una pregunta, me parece, para hacernos o algo para compartir. Ángeles. Sí, decime. Hola, Jorge. mira acá eh, en el Facebook de Silvia, muchas mujeres, muchas seguidoras te este, están agradeciendo mm -hmm. y por tu intermedio a Greg Braden. Y además nos, le están pidiendo a Silvia que tengamos una conversación con vos, aparte. Eh, <ríe> Está bien, yo estoy acá, así que no me voy por favor. No tengo nada que hacer, no me permiten hacer nada Bien, que... que eh, bueno, agradecerte eso Agradecerte que seas un link eh, Hay muchas mujeres Ingrid, Irene, Cecilia Mariela Bueno, Cristina Edna, Cari Muchísimas mujeres que te están agradeciendo Por ser un nexo que le están agradeciendo, por supuesto, a Greg Brayden y, y que quieren pedirte, por favor, una charla con vos, de Silvia con vos. Ok, cuando quieras Silvia, yo, yo, siempre, Silvia me llama y ya estamos. se programa de un tema que vos quieras desarrollar, a mí me gustaría profundizar un poco más en esto que me contaba, de haberte dado cuenta de qué te estaba pasando. Hasta Lo importante hombre. que es escuchar es, el mensaje. Entre que... que abrió el balcón y se tiró, escuchar de qué se trataba. Como vos decís, me es gustaría joder. saber cuántos de esos suicidas eh, revisaron, Porque qué estaban tomando o qué sustancias faltando. Jorge, siempre menciona a Marta Lynch, una escritora que dejó una carta diciendo, si yo hubiera tenido ahora una inyección de serotonina, ¿no me estaría matando? yo ya Claro, sé, ya claro, un elemento. claro. Bueno, acá en Estados Unidos cada día más tenemos estos casos de eh, la madre que mató al marido y mató a los hijos y después se pegó un tiro. El padre que mató al vecino y a los hijos al vecino y al perro y se pegó un tiro. Nadie pregunta si esa persona estaba más allá, o sea, dice, ¿qué animal? ¿Cómo hizo tal cosa? Bueno, pero ¿estaría en su, en su sano juicio o había algo más? Y normalmente, normalmente, esto es muy interesante porque lo hablábamos con Bruce Lipton también, cuando hablábamos de lo que se llama side effects, que son efectos secundarios de las drogas. Bruce Lipton una vez me mostró el mapa de un genoma de cualquier persona, y cómo los, los genes se, se, eh, están básicamente interactuando, ¿no es cierto? Y cómo se habilitan y se cierran, dependiendo de las emociones, como sabemos, con la epigenética. Y él me decía, no existe droga que pueda tocar únicamente el problema para lo que fue creado, por ejemplo, supongamos que es una gripe o lo que sea, o una cosa muy normal, presión arterial alta, ¿ok? que acá es muy común, y se usan drogas para eh, licuar la sangre, para que haya menos presión, y entonces baja la presión. Claro. ¿Por ¿Qué produce eso? Porque la sangre tiene que tener un espesor, tiene que tener un, una calidad específica para la biología del ser humano que viene de hace miles de años. No le podemos cambiar eso en dos minutos y pensar que la persona, lo único que le va a producir es bajarle la presión. O sea, no, no es lógico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Él me mostraba, por ejemplo, que eso producía un efecto secundario, que podía ser eh, la mente un poquito en mareo, este, ¿viste? cuando no puedes pensar, no te puedes enfocar, bueno, diferentes cosas. Pero si esa persona, aparte de eso, tiene diabetes, está tomando otro medicamento. Y si aparte de eso, tiene colesterol alto, tiene otro medicamento. Mi papá tomaba nueve medicamentos antes de morirse. La interacción de todos ellos produce nuevas interacciones. Claro. ¿okay? Ahora, se descubrió que uno. Una combinación de dos de estos, que no voy a mencionar porque no hace falta, producía una gran depresión en la persona y, y pensamientos suicidas. Lo peor de esto es que ese pensamiento suicida es, no es solamente hacia uno mismo, sino porque ve todo tan negro que piensa que es mejor que la familia muera a que esté viva. O sea, no tiene un pensamiento claro, piensa que eso es lo que tiene que hacer, lo hace y después se mata. Pero nadie piensa, cuando, cuando, cuando atacan a esa persona porque hizo lo que hizo, qué le estaba pasando, y si había drogas interactuando en su cabeza, en su cuerpo. Nadie pregunta eso. Entonces, a mí me pasó esto el otro día, y yo, claro, yo no tomo medicamentos normalmente, entonces, inmediatamente mi cuerpo me, lo, me, me avisa, me dice, ojo, acá hay algo que no es tuyo. Esto que estás pensando no es tuyo. Yo no tengo ese tipo de pensamientos cotidianamente. No soy una persona depresiva. Me empecé a deprimir, empecé a ver todo negro, no podía trabajar, no me podía concentrar, no podía hacer nada, y de golpe empecé a ver que... ¡Ah, mira Mirá este pensamiento. ¿Cuando me muero, dónde voy? Viste, empecé a ver que me iba a un túnel oscuro y que desaparecía y que nunca... Cosas rarísimas que nunca se me ocurrieron y que cuando las he pensado por, por cosas que he leído y cosas que he estudiado, no venía la luz, venía una cosa oscura, ¿okay? entonces ahí es cuando yo me doy cuenta. Pero lo que pasa es que mucha gente se acostumbra a todo este estado claro. y piensa que ese es el estado normal. Claro. Porque paulatinamente va agregando cosas, ¿entendés? Además, no se escucha, no se conoce. Yo creo que vos tenés una gran ventaja en este camino. Este, creo que aprendiste a escuchar a tu cuerpo. A, a, a sentir esa, esa intuición y además tienes un montón de herramientas que cada semana nos mostrás que una cosa te mira que la otra te sube que la otra te baja a vos enseguida se te mueve la aguja y decís no pará, para en la rotativa qué carajo estamos hablando no claro claro claro Perfecto. eso claro es importante conocerse es importante saber eh, cómo es uno qué es lo que tiene que hacer eh, hay algo que es, es esencial, que es básicamente el agua, la respiración, el oxígeno, tocar la tierra con los pies descalzos, estar al sol a la madrugada cuando empieza el día y cuando se va el día, no cuando el sol está muy fuerte, cargar el cuerpo con iones negativos, porque es lo que hace que el cuerpo pueda producir toda esa bioquímica saludable. Entonces, cuando hacemos eso y a eso le agregamos una dieta de cosas vivas, eh, de hojas, de cosas verdes que tengan clorofila que, que, que, nos, que nos nutren, que nos dan fibra que nos dan, que nos dan todo lo que necesitamos es mucho más difícil enfermarse y cuando te enfermas es más simple salir de la enfermedad como decíamos antes una cosa es que el, el coronavirus te agarre y tengas que estar en un respirador porque te está quemando los pulmones, porque no tenés un sistema inmunológico fuerte. Y otra cosa es que te agarre una gripe, que te quedaste en la cama tres días, cuatro días, vino fiebre, chucho de frío, eh, qué sé yo, un par de cositas más, y se fue. ese Es el mismo virus, estamos hablando del mismo virus, ¿ok? Yo acá tengo amigos que ya lo tuvieron. Ninguno se murió. ¿Por qué? Porque es gente que yo sé que vive bien, que hace ejercicio, que se alimenta bien, que... ¿Conociste, y ellos... gente, ¿conociste gente que tuvo...? Sí, amigos íntimos, amigos íntimos. Ah, mira. Una pareja amiga, una pareja amiga. La mucama que crió a sus hijos por 20 años, le llevó el coronavirus a la casa. Eh, los hijos no se, no se enfermaron. La pareja, que tiene más o menos mi edad, los dos tuvieron el coronavirus. A ella se le fue el gusto y el olfato por un tiempo. Él tuvo la, la típica cosa de la gripe, de fiebre, de chuchos de frío, cama, ya está, se acabó. Una semana se fue. La mujer murió. Esta mujer, que era la, la niñera y la, la mucama, murió. Era una mujer de 50 y algo de años, pero le digo, bueno, ¿pero estaba tomando medicamentos? Sí, estaba tomando esto, esto, esto y esto. Quiere decir que esos medicamentos, el sistema inmunológico ya empieza a bajar, ¿por qué? Porque una cosa es curar y ya se acabó, y otra cosa es tomar medicamentos de por vida, que es lo que está pasando hoy en día, ¿no? O sea, te dicen que lo tomás hoy, pero ya no lo puedes dejar hasta que te mueras. Entonces, claro, el sistema inmunológico empieza a caer porque no le permitís que desarrolle cosas nuevas, ¿entendés? Entonces, eso le pasa a esta señora, fallece. Eso no quiere decir que el virus sea letal. O si es letal, es como la fiebre amarilla o la peste bubónica, que mueren 30 millones de personas en dos meses. No importa cómo esté el sistema ni nada, te agarró y ¡boom! Entonces, entonces a eso es a lo que yo me refiero. Que ese, y, y a esto tenemos que agregarle el miedo, ¿no? El miedo, ya sabemos, epigenéticamente, destruye el sistema inmunológico, lo arruina completamente. Entonces, cuando estás con miedo, te enfermas más fácil. Es así de simple. No me importa si es el virus, si es un patógeno cualquiera, si es lo que sea. En este caso es este, porque bueno, este es, es muy viral, se contagia muy rápido, se reproduce rápido, entonces si no tenés un buen sistema, te abarca todo lo, y te agarra la zona respiratoria, ¿no? O sea, eso es, sí, me decía Ángel. Sí. Acá Patricia Tito pregunta, te pregunta a vos, si las personas que son asintomáticas están en una frecuencia cómoda para el virus. Yo no entendí bien cómoda, ¿no? eh, si está, ah, acá me lo aclara, dice si el virus está en, en las personas asintomáticas pero no los afectan aunque contagien. Claro, son, son personas que lo, lo, lo, lo llevan con ellas a todos lados pero a ellas no les produce nada. Tiene un sistema inmunológico bastante fuerte pero no lo suficiente como para matarlo y echarlo del cuerpo. Muchas de esas personas también no toman la suficiente cantidad de agua que deberían tomar, entonces el cuerpo no puede desintoxicarse de ese, de ese virus. Aunque no le está afectando de la manera que afecta a otro, no lo puede sacar del sistema, está latente. ¿okay? O sea que si esa persona toma más agua, mejor calidad de agua, respira profundo, hace todas estas cosas que estábamos hablando, no va a estar latente, no va a ser un carrier de ese, de ese virus. Se va a ir del cuerpo, se va a morir. Cuando decís agua, decís agua, no decís líquido solamente, decís... No, agua, agua pura, café no, té, el té puede ser, pero el té necesita ser filtrado también. Eh, algo que el cuerpo asimila y necesita para limpiar las células, es simplemente eso. ¿Entiendes? Cuando vos tomás buena cantidad de agua, eh, buena agua y una cantidad razonable por día, tu cuerpo tiene la posibilidad de orinar todo lo que no les sirve. Claro. Entonces, y cuando estás hablando de patógenos como estos, el virus y ese tipo de cosas, si tu sistema inmunológico los mató, están en tu cuerpo muertos. Claro. Y en algún momento hay que sacarlos. Marisol, ¿Qué? tenía una pregunta, ¿no? Marisol, ¿vos tenías una pregunta para hacerle a Patrono? Sí, tenía una pregunta de Fabiana, que quiere saber cómo se carga el cuerpo con guiones negativos. Si entendió Exacto. bien... Sí. Dice que es una de las recomendaciones que hizo Jorge. Sí, eh, pisando la tierra descalzo o oh, lo mejor es el mar. El agua de mar es lo que más tiene iones negativos, venimos del mar, eh, somos seres marítimos, actually, o sea, hemos venido y hemos evolucionado a la tierra, pero básicamente nosotros tenemos una composición muy parecida y necesitamos el yodo, la sal, todo lo que está en el mar nos hace bien. Pero el mar aparte tiene iones negativos mucho más que la Tierra. Pero el problema que tenemos hoy en día con los iones negativos es que usamos suela de goma constantemente. Entonces estamos aislados de la Tierra. Y vivimos en apartamentos que viven, que están en pisos, en forma vertical. Entonces eh, no tocamos el piso descalzo casi nunca. Yo no tengo problema vivo en una casa y tengo un jardín. Silvia lo mismo, ella puede caminar descalza en su casa, ya está, es suficiente. Pero ¿cuánta gente vive sin poder tocar la tierra descalzo? Por años casi, te diría. Sí. Entonces, a eso tenés que sumarle la redacción de las computadoras, de los teléfonos celulares, de los microondas, de las televisiones, flat. Todo eso está en tu cuerpo. Y ahora con el, 5, con el 5G, más todavía. ¿Cuándo lo descargamos? ¿La lámpara de sal, Jorge? ¿La lámpara de sal? Sí. ¿Eh? Esa, esa lámpara de sal es buenísima, sí. ¿Es buena? Ioniza, sí, ioniza. Sí. Pero lo mejor es cuando vos tocas, cuando estás en contacto, porque no solamente recibís los iones negativos, sino que descargas lo que no te sirve. Claro. La tierra es, es, es el cable a tierra, ¿entendés? O sea, eh, estamos circulando constantemente la energía. Pero si estamos con suela de goma todo el tiempo, y, no, y cuando nos sacamos la suela de goma nos vamos a la cama, seguimos con todas esas vibraciones, esas frecuencias en el cuerpo. Vos sabés que una vez, ahora está, estoy recordando, este, leí un libro muy interesante cuyo título ahora no recuerdo, pero lo recordaré, que hablaba de las desventajas del asfalto. Claro. Y, y cómo recalienta los órganos, el reflejo del sol, la claridad, el reflejo, la, el, el calor del asfalto en el cuerpo, y la gran diferencia, que nosotros no nos damos cuenta, entre la tierra que había antes, claro. y el asfalto que bendecimos, maravilloso, e incluso, fíjate lo que pasó con adoquines, al asfaltar y quitar los adoquines, hubo más inundaciones, porque el adoquín permitía que por lo menos alrededor claro. del adoquín todavía había un poquito de tierra que absorba claro. el agua. Claro, claro. Cosas muchas, de las cosas, muchas de las cosas que vimos hoy en día que consideramos que son avances, no son avances a nivel un ser humano, biológico, no. eh, ser vivo, ¿no es cierto? Eh, son cosas que van en contra de nuestra propia biología. Totalmente. Nos acostumbramos, los llamamos avances. Llamamos a muchas cosas avances cuando en realidad tendríamos que dosificarlos mucho más. Entonces, una cosa es que vos estés viviendo, qué sé yo, en Congreso, y otra cosa es que estés viviendo en Pilar. Claro. Hay asfalto en Pilar, pero hay mucha más tierra abierta. Claro. Claro. Entonces es más fácil. Pero igualmente, Buenos Aires es una ciudad, y muchas de las ciudades de Argentina tienen parques maravillosos, tienen tierra maravillosa. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, y eso se lo dije una vez a un taxista allá en Argentina, que lo vi que estaba muy mal. No solo porque trabajaba 14 horas detrás del volante, sino porque lo vi que estaba inflamado, eh, ojeroso, estaba pálido. Una persona que tendría unos 50 años y parecía de 70. Y, y le dije, ¿cuántas horas manejas? Y me dice, y más o menos 14. Le digo, ¿y cuántas veces paras de manejar? Y me dice, y no, qué sé yo, para almorzar y después este, a la tarde para tomarme un mate ¿qué? Pero en realidad casi nada Digo, no, y digo, mira, cada dos horas por lo menos pasa por el Rosedal, por, por Palermo, por algún lugar bien verde Bajate del auto y caminá cinco minutos, sacate los zapatos y caminá cinco minutos Le digo, nada más que eso, te digo, haz eso, nada más que eso Vos sabés que me mandó un email meses más tarde, meses más tarde, diciéndome que se sentía muchísimo mejor y no sabía por qué. Y eso solo fue lo que él hizo en ese momento. Imagínate si hubiese tomado más agua, si hubiese, o sea, todo lo, lo demás que se puede hacer en forma natural que, que en realidad no cuesta nada y que es nada más que un cambio de forma de vida. Es, eso, eso es todo. O sea, ah, Vos fijate, Jorge, que todos tuvieron ganas de hacer eso, Ahora que está prohibido. Ahora, <risa> top de lo más, top de lo top, top, top, top. Tiempo. Ahora todos quieren ir a la placita de la esquina. Porque Ahora que no se puede. Ahora que no se puede. Ay, esto, <risa> tengo una consulta que tiene que ver con esto. A ver. Okay porque Diana quiere saber si caminar en el departamento es más o menos lo mismo, porque en este momento no hay otra posibilidad, y en cuanto a los guiones negativos, si hay algún reemplazo que podamos hacer los que vivimos en departamento. Bueno, la lámpara de sal que mostró recién Silvia es una forma, este, los ejercicios de respiración profunda también, porque el prana también, este, si estás en un lugar, obviamente con un aire más o menos bueno, ¿no? O sea, tenemos que entender que el medio ambiente de la gran ciudad es un medio ambiente no propicio para la salud. Eso es un hecho. Eh, yo tengo, por ejemplo, en mi casa, y acá estoy, digamos que yo vivo en un lugar como si fuese, qué sé yo, un barrio como San Isidro, donde son casas y estamos todos separados, ¿no? Eh, pero mirá, yo te lo muestro. tengo acá, debajo mío, esto es un purificador de aire que ioniza. Esto vale no sé acá creo que 30 dólares una cosa así se llama purificador de aire ionizador en ¿Qué? estos momentos desde que yo estoy acá en el estudio lo tengo prendido y me manda iones negativos constantemente que La... yo... están mirando sí. todas las que están acá me lo regalaron para mi cumpleaños ahí está entonces eso digamos que de alguna forma de alguna forma te trae esos iones negativos a, a, a, a tu hogar me entiendes y ayuda ayuda muchísimo Ahora me hiciste otra pregunta antes de los guiones, ¿cuál era? Vos, Marisol. Dos cosas, dijo Diana. Ay, voy. Ah, le, tienen dar, le tienen que dar volumen. Le tienen que dar volumen. Sí, ahí estamos. Aquí estoy. Pasa que yo me auto autosilencio por si hay algún sonido de ambiente. Está bien, está bien. ¿Cuál era la primera? Y la primera pregunta es la de Diana, que quiere saber si caminar en el departamento descalza es lo mismo en este momento. No, eh, si para, para el departamento, si lo quieren hacer así, sin ningún otro producto, hay algo que se llama eh, earthing. En earthing es un brazalete que uno se pone y tiene un, tiene un contacto de metal acá. Es muy barato, creo que hay 20 dólares. Y eso va. Si ustedes se fijan en el enchufe de la pared de sus casas, tienen tres patas: una es polo a tierra. Las otras dos son positivo y negativo. Bueno, el Earthing, este, este brazalete, se enchufa a la muñeca, en este brazalete que tiene una placa de metal, y la otra punta va al polo a tierra del enchufe de la pared. Entonces, con eso, eh, cuando yo estoy, por ejemplo, que estoy viajando y no puedo hacer mucho ejercicio, y qué sé yo, me lo pongo, sobre todo cuando estoy con la computadora, con la laptop y lo enchufo y me lo pongo así, y mientras estoy trabajando, voy descargando constantemente, porque el cable a tierra tira todas las frecuencias a la tierra, pero no se va a ionizar, el ion es otra cosa, los iones negativos vienen de otra, de otra cosa, por eso decía, un purificador de aire, la lámpara de sal, y si no, no te queda otra que salir y caminar descalzo en la tierra, eh, es así, o sea... Eh, la vida que vivimos hoy en día es una vida completamente antinatural. Entonces, cuando decimos esto, que parecía una cosa tan sencilla para mis abuelos, para nosotros es un, es un desafío. Ah, pues. <ríe> es así. Absolutamente. Tengo otra consulta. Vale. Vivian tiene... De Vivian. Sí. Una consulta de Vivian que dice que quiere saber si es correcto si ¿sí conviene tomar agua natural o no. ¿Qué significa agua no, natural? No, no, perdón, perdón, Marisol. No, no, perdón, ahí estás, ahí estás. Hola, no es así, es que tenía idea de haber leído en algún lado que conviene tomar el agua natural y no helada, como que ayuda... Ah, natural a de temperatura, sí, por supuesto, claro. sí. No, no, no, no, sí, totalmente de acuerdo con eso, sí, por supuesto. Ah, correcto. El agua fría, el agua muy fría, con yo hace mucho que no tomo con hielo, hace muchos años, eh, me encantaba. Sobre todo cuando hace calor, pero lo que pasa es que comprime todos los, todos los órganos. Cuando vos tomas agua fría, sobre todo helada, y no te, te corta la, la digestión, es terrible para la digestión del ser humano. Eh, lo mejor es agua a temperatura normal, neutral. Ambiente. Ambiente, sí. Sí, Ángel. Perfecto. Sí. Eh, ¿Estoy silenciada? No. No, te, te escucho. Ah, ok. Ok. Yo viví unos años en China y también viví en India y tomamos y me acostumbré a tomar agua caliente. ¿Está bien? Bueno, claro, el agua caliente es buenísima. Y aparte el otro día, con un, uno de los médicos hablaba que cuando uno tiene eh, la duda de si tiene el coronavirus este, lo primero que tiene que hacer es tomarse una taza de agua bien caliente. No hirviendo, no te quemes, pero caliente. No porque el virus muere inmediatamente, y primero se, al, se aloja en la garganta, no pasa derecho a los pulmones, primero va a la garganta, de la garganta empieza a, a reproducirse, pero si lo, lo que hace es tomar agua bien caliente, eh, inmediatamente se muere, y va al, al estómago, y en el estómago termina por ser aniquilado por la acidez estomacal, así que es una de las primeras líneas de defensa más sencillas, más naturales, el agua caliente, sí. Uh -huh. Bien. ¿Alguien más tiene que hacer alguna pregunta antes de dejar en paz a este caballero? <risa> en realidad tenemos un montón de preguntas eh, para, para Jorge, pero bueno, si, si ustedes quieren, para no robarle más tiempo, lo dejamos para un chat con sí. él. Ángeles, la dejamos para el especial Jorge Patrono. ¿eh? Okay. Exacto. Sí. La semana que viene hacemos una con Jorge. Hagamos. Pero hagamos esto: que te vayan enviando las preguntas y me las va pasando. Así, cuando hacemos la sesión, respondemos todo. Tal cual. Sí, sí, sí, sí. Me parece ¿Puedes? óptimo. Me parece óptimo. Te pasamos todas las preguntas y vos te armás de una, una charla. Es más, si me pasas las preguntas y yo no las sé, la busco. ¿Ok? Y te voy a dar la solución. Puedes copiar. Claro. Es genial, bueno, es genial. E incluso ah, todos es, te agradecen. Así, purificador de aire, purificador, ionizador de aire. Uh -huh. sí. Purificador, ionizador, ¿qué está anotando tu, tu mujer ahí? porque le preguntaron de otro lado de, de YouTube, le están preguntando. Está bárbaro. Bueno, bárbaro. Entonces, Jorge, eh, preparamos las preguntas, te las mandamos y después organizamos a ver qué día de la semana que viene nos juntamos para que vos nos cuentes todo, todo esto que necesitamos saber. Dale. Dale, mandame las preguntas y lo hacemos eh, o miércoles, cuando vos quieras. Bueno, dale, perfecto. Muchísimas gracias, corazón. Eh. Muchas no, gracias. Tocar... Saludos. Y... Siempre al lado de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿eh? Así que ahí por ahí la veo a mi amiga Silvia. Bueno, algún día volveremos a Argentina. <risas> sí, pienso que sí. Nos volveremos a volveremos a vernos. Bueno, okay. gracias. Gracias. Nos gracias. vemos. Gracias. No, de nada, de nada. ¿Qué están ahí, gracias. Muchísimas gracias.